El Ministerio Público ha tenido conocimiento de un hecho ilícito, ha activado todos los mecanismos investigativos y el día de ayer también ha presentado la resolución de imputación formal en contra de este ciudadano de 21 años de edad por el delito de infanticidio en grado de tentativa. El Ministerio Público, de acuerdo a la naturaleza de los hechos, está pidiendo la extrema media que es en este caso la detención preventiva en Calauma, tomando en cuenta la edad que tiene el, el imputado. Bueno, en, en primera instancia, de acuerdo a la relación de los hechos, se tiene que el día jueves en la, al mediodía, este este ciudadano habría tenido un altercado con su hermano menor de 10 años. Eso ha originado justamente a que comete este ilícito. Ya en su toma de declaraciones, él acogiéndose a su derecho constitucional, se ha acogido a su silencio. No, no o sea, ha dado mayores elementos de, de investigación, pronto. pero ¿Cómo? estamos en plena etapa investigativa en esta, eh, justamente en este caso. De acuerdo a los datos que arroja el cuaderno de investigaciones, se tiene que en horas de la tarde del día jueves habría suscitado este hecho, habría procedido a cortarle una a parte del cuello de eh, este menor de 12 años con un objeto con punzo cortante.